Pokémon GO ya un poco más de una semana desde su lanzamiento y su éxito es muy notorio Y seguramente te habrás dado cuenta de esto a no ser que hayas estado viviendo debajo de una roca últimamente Pero, ¿por qué es que todas las personas, desde celebridades hasta gente con la que no hablo en Facebook Parecen tener una obsesión con el juego? A lo largo del video tocaré varios puntos que tratarán de explicar el rotundo éxito de Pokémon GO Al menos desde mi perspectiva Creo que para nadie es un secreto que Pokémon es de las franquicias que mueven más dinero en lo que el mundo de los videojuegos se refiere, sea con títulos de su saga principal o con los nunca faltantes spin-offs. Si algo tiene Pokémon en el título, esto se va a vender sí o sí. Es por eso que desde este punto de vista lanzar un juego para las plataformas móviles que abarcan más del 95% del mercado a nivel global no suena para nada una mala idea. Y no lo es en absoluto. Pokémon nunca había llegado a tantas personas en el mundo simultáneamente, y muchísimo menos de forma gratuita. Sus intentos anteriores, Rumble World, Picross y Shuffle, aunque interesantes, estaban claramente destinados a los seguidores ya existentes de la franquicia al ser lanzados inicialmente en la 3DS. Además de esto, no eran la gran cosa y su existencia no suponía ninguna novedad por lo que fueron fácilmente pasados por alto por las personas ajenas a los monstruos de bolsillo. En contraste a esto, Pokémon GO salió directamente para celulares, abarcando una cantidad absurda de dispositivos a nivel mundial. Para muestra un botón, actualmente la aplicación se ha descargado desde la Play Store de Google en más de 10 millones de dispositivos, y probablemente para este momento ya haya superado la cantidad de ventas totales de Pokémon X y Y. Está claro que no se puede comparar el alcance de una aplicación gratuita a un juego de precio completo para consola Pero no cualquier aplicación gratuita se viraliza de la noche a la mañana El fenómeno global de Pokémon GO tiene su razón de ser Más allá de usar una franquicia popular y ser gratuito Dicha razón se basa principalmente en que nos están vendiendo una mecánica de juego no muy explotada Y ampliamente desconocida, al menos a este lado del mundo el uso de la realidad aumentada es cada vez más recurrente en aplicaciones móviles, pero suele limitarse a usar códigos QR o similares, y aunque hay muchas apps que muestran los monstruos en pantalla, Pokémon GO va un paso más allá al motivarte a salir de la casa y atrapar a tus monstruos en la vida real. Una mecánica que se les hará familiar si han jugado Ingress, un juego creado por Niantic Labs también, y que evidentemente fue parte de la inspiración para Pokémon GO. Aunque hasta este punto, todo lo que he dicho apunta a la clave del éxito, aún hay dos cosas que considero que deben ser tomadas en cuenta. Eh, lo primero es que Pokémon GO es un juego casual, que se apoya firme y muy literalmente en el eslogan de la franquicia, atraparlos a todos. Las batallas, la estrategia, la historia, los personajes secundarios y cualquier otra cosa que se les ocurra, son inexistentes o pasaron a un muy ignorado segundo plano Ahora, medio mundo tiene la posibilidad de ir en busca de Pokémon por la calle saciar sus ansias de coleccionar algo, y de paso presumirle a sus amigos lo genial que es por poderse pagar un plan de datos El hecho de darle la posibilidad al jugador de poder atraparlos a todos, entre comillas es un gancho enorme que atrae masivamente a la gente a todos les gusta obtener logros y trofeos entonces, ¿por qué no interesarse en hacer lo mismo con la franquicia que popularizó el concepto? Ahora, ¿recuerda las comillas de hace unos segundos? Bueno, por ese lado va mi punto final para la fórmula del éxito masivo El factor nostalgia Estoy convencido de que la principal razón por la que no han usado a todos los Pokémon existentes aún es intencional y va más allá de la falta de tiempo o cualquier excusa que se puedan inventar Es bien sabido que Pokémon cumplió 20 años y que la gente con la que empezó la franquicia ya es en su mayoría adulta ¿Y saben quiénes más son personas adultas? Probablemente quienes pueden salir libremente a la calle y financiarse un buen celular unos buenos datos móviles y una que otra microtransacción Teniendo en cuenta lo anterior es muy probable que como jugadores de Pokémon GO, las personas se sientan familiarizadas con los primeros monstruos de bolsillo, especialmente los primeros 150 o más que ver, aún si se han mantenido al margen de la franquicia. Dudo mucho que el juego haya tenido la misma recepción si se hubieran incluido en un inicio únicamente a los Pokémon de yonova por ejemplo. Las personas adultas reconocen más a un Rattata que a un Patrat. Ya para terminar, considero que se mire como se mire, Pokémon GO tiene muy bien pensadas sus bases y la calidad es innegable. Por mi parte me alegro de que Nintendo haya tenido un acierto tan grande con esta aplicación y de que el público se haya encargado a difundirla tan ampliamente. Ahora solo queda esperar a que pase la fiebre para poder mirar la aplicación con la cabeza fría.